En esta ocasión a mí ya esta es la séptima vez en un mes que ya penetran esta ferretería. Wow. Ya estoy hateado de, de los robos, ¿me En esta última vez se llevaron un aproximado de 200 mil pesos. 200 mil pesos en, en, el, mercancía. en mercancía. ¿En mercancía? ¿Y ¿Qué se llevaron? Se llevaron pulidoras, taladros, topí, en fin, una, una serie de cosas, abanicos, de... de de la marca Diwa y se llevaron abanico Cadeca se llevaron abanico DIWA, entre otros artículos. ¿Qué llamado le asusta a las autoridades? Bueno, a las autoridades que hagan hincapié, ya que esta ola no está sacudiendo cada día más, la población no aguanta más. Eh, nada, que, que ponga cartón en el asunto, porque ya la paciencia a mí todos no tienen un límite. Ellos están para mí y yo estoy para ellos. Entonces, yo no quiero arriesgar, esta es mi familia, pero, pero estamos para ellos porque ellos, ellos están para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tirar para adelante igual que ellos. Entonces, si las autoridades que están ahí que nos representan no hacen nada, ¿qué nos espera a nosotros? En cuanto entonces, resumimos que oscilan ya la, la, las pérdidas, las pérdida robos. En menos de un mes van casi 700 mil pesos en menos de un mes porque se han entrado y hasta la séptima vez que, que penetran a la ferretería